Acertado a la primera, a la primera. Una rana está descansando aquí. Yo ya la acabo de ver. Si es que tengo ojos de águila. Lo no veo. Gates, ¿Esto cómo se, no sé lo que hay que buscarlo por internet? Hokkaid, Hok, Kakes Hok. ¿Cómo se escribe? Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a encontrar. Objeto dentro de unas imágenes No puedes encontrar nada dentro de la imagen ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, está la imagen Dentro de esa imagen O sea, en el, la pintura, en la foto Dentro hay un, una cosa escondida ¿Me he explicado bien? Bueno, pues vamos a ello Tenemos que encontrar una calabaza Escondida entre las flores Es que las flores son naranjas La calabaza también Esto está jugando con psicología Hace rato ya que creo que la he encontrado pero no estoy segura si está ahí o no. Así que yo me la voy a jugar. Yo creo que está ahí. Vamos a darle. He acertado a la primera. A la primera. Maravillosa jugada. Tengo ojos de águila. Yo lo veo todo. Yo lo veo todo. Observo las cosas. Estoy observando con mis gafas de superpoderes. Porque mira, si hago esto... ¿Ves? Me puedo poner un trapo en la cabeza. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, vamos con la siguiente imagen. Hay que encontrar un tomate. Que ya lo acabo de ver porque está puesto en PNG. Te voy a dejar unos segundos para que lo veas, ¿de acuerdo? Te voy a dejar 5 segundos porque es muy fácil, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Has encontrado el tomate? ¿No? Bueno, pues yo te lo señalo, ¿de acuerdo? Ahí. Bueno, vamos a buscar a la meliposa. Yo ya la he visto. Ya te he dicho que tengo ojos de águila. Que lo veo todo, lo veo todo no, mira, me voy a cambiar las gafas vamos a continuar la mariposita está en un sitio escondido hay que encontrar a la mariposita y yo ya la he encontrado ¿la has encontrado? ¿sí? bueno, vamos a darle estaba en la esquina estaba en la esquinita de Chami. estaba acampando, como si nada un plan perfecto, sin fisuras. Margaritas o Marietas, no sé cómo se dice, nunca me acuerdo Un vestido hay que encontrar Bueno, vamos a buscar el vestido Yo ya lo he visto Me parece un poco ridículo que pongan imágenes de dibujos animados En PNG Ahí está el vestido escondido Vamos a encontrar un coche Esto pone aquí Antiguo además, en esta imagen eh... Te voy a dejar otra vez Cinco segundos para que lo encuentres, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, lo has encontrado? ¡Ay, en la esquina! Hay que buscar el bicho asesino que acecha en las mieles. La abeja. Vamos a buscarla. ¿Dónde está la abeja? Que no la veo. No veo a la abeja. ¡Ah, la he visto, la he visto, la he visto! La he visto, la he visto, está en una hoja Ahí escondida, se piensa que no la ve nadie A mí me ha costado verla, la verdad Pero la he visto Ay, abejita, abejita Vale, vamos a encontrar un paragüitas Vale, si vemos arriba a la derecha Vemos un paraguas Ahora vamos a encontrar un gusano intruso Que se ha colado en la imagen eh... ¿Me podéis poner esto? pero qué qué está es esta pero qué cutreces es esta fíjate bien en la imagen fíjate es que no te voy a dar ni segundo porque no hace falta tú lo estás viendo está ahí como si nada hola soy un gusano. una zanahoria se perdió entre estas flores bueno pues si se ha perdido vamos a encontrar vamos a poner eh, zanahoria ¿Una zanahoria está perdida? Bueno, localiza el sofá escondido. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué está Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Una rana está descansando aquí. Yo ya la acabo de ver, si es que tengo ojos de águila. Lo veo tú. La rana está ahí. Y ahora te voy a dejar a ti... Que busques, ¿de acuerdo? Te voy a dejar 5 segundos Pone una tetera 1, 2, 3, 4, 5 Ah, ya la he visto Creo que la he visto Creo, ¿eh? Creo que es esto de aquí Era una tetera Eso de ahí era una tetera no me podéis poner estas imágenes porque son muy sencillas. Y vamos con la última. Encuéntralos. Hawk Hotcakes. Esto, como se ve se lo bloques, hay que buscarlo por internet. Hawk Cates. Hawk Cakes. Hawk. ¿Cómo se escribe? Hawk. Hot. No. Hot. K. Ah, vale, son como tortitas. Vale, vale. Lo encontré. Las he encontrado. Es muy fácil. Es muy sencillo y para toda la familia. Hay una imagen en dibujo, en PNG. Adiós. Se acabó.